¿Qué pasa, queridos seguidores? Tenemos un día de un unboxing muy especial y muy, muy deseado. Tenemos por un lado una cajita de Amazon que nos llegó el otro día y que ya está abierta, pero voy a aprovechar para enseñaroslo e ir abriendo boca. Y por otro lado tenemos esta cajita recién llegada de Funko Europa de la New York Comic Con. Quiero que lo que hay aquí dentro sí que tengo muchísimas ganas de abrirlo, ya que todavía no lo he abierto, me he esperado hasta poder grabar el vídeo para abrirlo con vosotros y reaccionar en persona. Así que si os parece vamos a dejar esto aquí y vamos a enseñaros primero este Funko VHS que me llevó el otro día de Amazon. Eh, esta colección yo no estaba muy convencido, muy por la labor de hacerla, pero al final por circunstancias ya nos hemos juntado con tres. Y el otro día recibí el último, que es el de Cuzco. Os lo pondré luego en detalle para que lo veáis más de cerca. Pero la verdad es que es una pasada. Además, es que los VHS eh, hacen las figuras de dentro súper, súper grandes. Que al final, comparándolas con un Funko regular, pues son casi el doble. Para que os hagáis una idea. Si me seguís en TikTok, habréis visto que los VHS los estamos colgando en la pared... Así que para ello tenemos que quitarle este cartón protector de manera que lo liberamos y podemos hacer uso de los agujeros traseros y colgarlos en la pared. Ahora os enseñaré un plano con todos los VHS colgados para que lo veáis, pero bueno, aquí os podéis hacer una idea de lo precioso que es este VHS de Cuzco. Aún no tengo muy claro cuántos VHS voy a tener en mi colección. Pero bueno, de momento llevamos tres, el de Toy Story, el de Rey León y el de Cusco. Y de momento tenemos también reservados en Amazon el de La Sirenita. Aunque no descarto que el de Winnie the Pooh acabe cayendo. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Ahora sí, vamos a dar paso a abrir la caja de la New York Comic Con, que tuvo lugar la semana pasada. Bueno, hace ya dos viernes. Sí, hace dos viernes, que las semanas pasan demasiado rápido que en esta convención eh, no me he vuelto muy loco, de hecho solamente hemos comprado tres Funcos y principalmente dos son de mi temática favorita, y obviamente pues eh, para completar y seguir completando la colección no podía dejarlos de lado. Y el otro eh, es un Funko que me gusta mucho, pero en principio no tenía intención de comprarlo. ¿Qué pasa? Que para llegar al mínimo de envío de la Funko Europa, pues claro, tenía que añadirlo al carrito Así que se viene un unboxing de tres Funkos. Vamos a abrir la casita aquí en directo con todos ustedes. Y vamos a ver. Vamos a ver los Funcos de la New York Comic Con que ha comprado el señor Alf Stuff. Muy bien. Vale. Vale, al parecer. Creo que vienen los tres Funko en una caja. Un poquito de papel protector. Esta montita que ponen ahora. Y aquí tenemos... Afuera. Y aquí tenemos los tres Funko Pops. Que son mi compra de la New York Comic Con. Vamos a abrirlo. Por aquí. Vamos... Voy a poner aquí y voy a ir sacando. Vamos a empezar por el primer Funko Pop que, que fue el último que compré, que añadí a última hora y que en principio no tenía idea de comprar, pero que lo añadimos para llegar al mínimo de envío. Y se trata de Neville Longbottom. Este Funko cuando lo vi me gustó demasiado porque además sale con los duendecidos de Cornwall y estirando la de las orejas y como no tenía ningún personaje de Neville en mi pequeña colección de Harry Potter, pues oye... Creo que era bastante perfecta la excusa, llegar al envío gratuito de Funko Europa y además tener un personaje de Neville que este, pues oye, merece mucho la pena. Vamos a sacarlo de la caja y os lo enseño en detalle para que lo veáis. Qué chulo, qué chulo, qué chulo. De hecho el Funko es Elevated. ¿Vale? Son de estos que llevan la peana trasera eh, transparente y simula pues como que el Funko está, está flotando. ¿Vale? Os lo pondré ahora en pantalla en detalle girando para que lo veáis en una vista 360. Pero bueno, qué decir. Los dentecillos son una fantasía, uno en cada oveja. Me gusta, me gusta. Y la verdad es que de pintura este Funko viene bastante, bastante bien. Muy bien, un 10 para medirlo los botón. De hecho, podría convertirse en uno de mis Funko favoritos de la colección de Harry Potter. Bien, vamos a dejarlo aquí. Esto lo vamos a retirar. Y ahora vamos con las joyas del unboxing. Bienvenidos, los mejores Funko Pops de los Simpson. Bueno, los mejores no, pero son una fantasía cuando los vi. Y se trata de los gamberros de los Simpsons. Este es Kermi. Kermi Zikzawek. Zikwik. No sé cómo se pronuncia. Y bueno, pues, ¿qué decir? Ah, ¿qué decir? Nada, que solamente me ha llegado la caja rota. He venido como si un gato hubiera metido un zarpazo. No sé si se podrá apreciar. ¿Veis? Aquí. Pues así, así me ha llegado el señor Kearney. Pero bueno, como yo no soy coleccionista de cajas, no nos vamos a poner tiquismiquis. Y vamos a sacar a Kearney de su caja para verlo más en detalle. Bueno, una pasada. Es que, es que los Simpsons es un mundo tan amplio que pueden. Mirad, qué cosa más chula. Ahora os lo pondré también girando, ¿vale? Para que lo vayáis viendo. Pero bueno, una fantasía. Kearney, mis dieces, te junto con Neville. Y ahora sí, vamos con Jimbo Jones, también de los Simpsons, del grupo de los Gamberros. Y bueno, este. Este, no, este en la caja ha ido bien. Sí una fantasía donde lo ahí donde lo veis eh, es que la colección de los Simpson es que mi palabras muy chula al margen de que son son sencillos porque son sencillos porque al final el Funko no tiene no tiene nada pero son las expresiones los el, el puño así como en, en posición de ataque la verdad es que son muy chulos y expresan Expresa muy bien la actitud, igual que el de, el de Nelson, con el dedo señalando. La verdad es que son una, una fantasía. Os pues lo, lo voy a acercar a la cámara. Aquí tenemos a los dos. Mirad, qué chulada. ¿Qué os parece? No sé. ah, Jimbo y Kermit bienvenidos a la colección de los Simpsons. Y bueno, eso sería todo. Hasta aquí es mi New York Comic Con. Como veis, bastante escueta, bastante sencilla. Mi bolsillo la agradece y mi poco espacio en las estanterías también. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el unboxing, que le deis un buen like a este vídeo y que os suscribáis, por supuesto, si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!